Pues bien, como en todo concepto de economía circular, en el área agroforestal es un sistema integral compuesto por personas, medio ambiente ecológico, recursos naturales, ciencia, tecnología. La economía circular debe considerarse entonces como la capacidad de carga ambiental al orientar la producción económica, ahorrar los recursos naturales tanto como sea posible, mejorar continuamente la eficacia en el uso de los recursos naturales reciclar los residuos y crear, a su vez, riqueza social. ¿no? Tengan ustedes en cuenta que esto se va a dar en un medio agroforestal y en muchos países, como, como en el mío, como en España, pues el mundo agrario está cada vez menos poblado. Al aplicar nuevas tecnologías, la economía circular considera plenamente su capacidad para mantener y reparar los ecosistemas, convirtiéndola en una tecnología amistosa, que es como yo traduzco, término que normalmente se usa en inglés de friendly, una tecnología amistosa con el medio ambiente. La economía circular promueve el concepto de producción circular y consumo modesto de materiales, tiempo de uso y reciclaje de residuos. La economía circular de los residuos forestales está, por tanto, fuertemente ligada a la innovación en tecnologías de transformación física y química, y al incorporarlas al sistema productivo cambia extremadamente tanto el modelo de negocio como el modelo económico sectorial. Y con la industria agroforestal, que es de la que nosotros nos ocupamos, es una excelente fuente de secuestro de carbón, e incluso cuando se producen desechos sólidos y carbón vegetal. Sin embargo, el cambio climático es un problema global para el ecosistema global. Los efectos de la economía circular solo serán significativos cuando se logre una implementación a escala global. Es decir, no es suficiente como que en unas regiones se implemente y en otras, muchísimo más pobladas, no. Hoy se trata más de mostrar buena voluntad hacia los, el modo de gobierno social la economía circular es, por tanto, un buen candidato para ser la mejor propuesta global para abordar el cambio climático. Sin embargo, queda por ver qué nuevos desafíos surgirán al adoptar una economía circular a nivel mundial, algo que, como decía antes, aún no está ni mucho menos implementado. Siempre nos gusta referirnos a los límites termodinámicos que estableció Yorgescu Regen, pero hay otros límites como la economía global, la relación intergubernamental y las definiciones socioculturales que se presentarán cuando estén a escala mundial esta bioeconomía circular. Para la valorización de residuos de tipo agroforestal en Latinoamérica, lo primero que debemos nosotros hacer es, es eh, hacer estudios eh, de prospectiva que nos indiquen cuál es la necesidad que tienen las diferentes re regiones eh, en el campo energético, porque habrán unas que necesitarán, por ejemplo, eh, que se valorice esa, esa biomasa en la producción eh, de biogás, por ejemplo, eh, de gases de síntesis o, o, o de otro tipo, eh, mientras que otros generan, eh, digamos, eh, necesitarán calor o necesitarán eh, simplemente que se generen procesos de combustión a partir de esa biomasa eh, y eso entonces no es general, eso es específico eh, para cada región. Pero esto no es viable si nosotros no pensamos en primero tener un mapa de la biomasa de esa región eh, específica de Latinoamérica y que sea dinámico y que nos demuestre la cantidad de este recurso que está, se, se está generando en el tiempo. Posteriormente hay que pensar en todos los costos asociados a la logística de acopio de transporte eh, de procesamiento de esta eh, materia prima, porque en algunos casos se requerirán eh, pretratamientos previos eh, que implica reducción de tamaño y densificación con el fin de disminuir esos costos de transporte. También hay que analizar los recursos, o sea, cómo voy a hacer la, la recolección de esa biomasa, con qué personal, eh, con qué equipos, eh, etc. Ahí atrás, también hay que definir los, eh, los mapas de ruta eh, que nos llevarán a llevar esa, esa biomasa hacia, hacia el sitio de tratamiento. Eh, en, este, en esta área pues, ya se valorizará este residuo, o sea, hacia un producto de valor pero hay que tener en cuenta que esto se debe hacer bajo el concepto de sostenibilidad, en el cual nosotros eh, definamos cuál es la huella de carbono de todo el, el proceso, eh, cuál es la generación de otros circulantes y cómo esos otros circulantes los podríamos nosotros valorizar eh, y cómo hacerlo eh, para que tengamos el mayor impacto desde el punto de vista social. Todo esto acompañado con políticas públicas serias que incentiven el desarrollo de este tipo de proyectos. Pues bien, el mayor desafío de la economía circular es su aceptación y apropiación social, tanto a nivel de empresas, de consumidores y de agencias reguladoras. Es decir, no sirve solo porque los gobiernos legislen y creen leyes, para que se implante tiene que haber una, una aceptación tiene que entender que esto les va a favorecer. Como concepto, la economía circular es atractiva, pero su regulación y su práctica efectiva se convierten en otro de los grandes desafíos, yo diría que quizá el principal. Todavía hay muchos detalles de la implementación efectiva que solo las experiencias prácticas mostrarán y darán soluciones viables. Y eso es todo por, por mi parte y por la parte también de, del resto de profesores que han colaborado en, en este curso.